Seguimos. Vamos con las facilidades. Ojo, ¿Quién va a aplicar esas facilidades? Si yo calculo los impuestos de mis integrantes, pues yo, el coordinado. Las facilidades administrativas este año tuvieron un anteproyecto, pero fueron publicadas hasta abril. Pero no se preocupen, desde el primero de enero están vigentes. Podemos aplicar desde el primero de enero. Hay una resolución de facilidades administrativas para nosotros transportistas. Cuando recordemos en otros años, había una facilidad administrativa con muchos capítulos para agricultores, ganaderos, silvicultores, pescadores, y ahí metían a los transportistas en la rueda. Ahora no. Hay una resolución de facilidades administrativas para autotransporte. Y en ese autotransporte hay tres capítulos. Carga federal, pasaje y materiales. ¿Qué dicen estas facilidades? <ríe> Primero, es aplicable para coordinados y personas físicas actividad empresarial. Nada más. Oye, vamos a suponer <ríe> que yo soy un coordinado. Y tengo miembros personas físicas y miembro persona moral. Si estoy haciendo yo el cálculo de impuestos por cuenta de los integrantes, ¿qué crees? Aquí puedo aplicar facilidades administrativas. Aquí no. ¿Por qué no? Porque resulta que este año las facilidades administrativas no aplican para estos señores. Nada más para personas físicas o los propios coordinados. Nada más un detalle. Lo que hacen los coordinados. Nada más. Sus propios ingresos. ¿Qué tipo de gastos ellos consideran como facilidades administrativas? Pagar, pagar a mis operadores, a los maniobristas, o como les dicen vulgarmente, macheteros. Los macheteros son los cargadores, los que andan ayudando a descargar, que no son mis trabajadores, evidentemente, nada más están ayudando, y que yo, como coordinado, o como persona física de actividad empresarial, les pago. ¿Puedo hacer los deducibles? Claro que sí. Nada más que para hacer los deducibles, ¿qué se ocupa? Que si les pagué 200, 300, 500. Vamos a pensar en 200. Si les pagué 200 pesos. Tengo que pagar esto de impuestos. Sobre la renta. Es el 7.5% de lo que les pago. Claro, estos 200 ya son deducibles. Sí, son deducibles. ¿Voy a timbrar nómina? No vas a timbrar nómina. El voy a darte en el seguro? No. A lo mejor nomás trabaja en ese día y en tu vida los vuelves a ver. Oye, suena bien facilito. Sí, nada más te cuesta 7.5% por cada cantidad que les pagues. Y hay que cumplir con otra obligación. Vaya, sonaba muy bonito hasta que les dije el I, ¿verdad? ¿En qué consiste la otra obligación? Que debo de presentar a más tardar enero, febrero, 15 de febrero de 2023, una relación, hojita de Excel, donde indique la persona que le pague y cuánto pague por cuenta de ella. Enrique Corona Mendoza, 200, impuesto, 15 pesos. ¿Y qué crees? Siempre sí voy a hacer un CFDI. Oye, pero ¿de qué tipo de esos que dicen donde no hay relación laboral? Ah, ¿te acuerdas que hay una opción que dice que los pagos son otro tipo de contratación sin que me dé relación laboral? Pues sí. Oye, pero entonces a fuercitas generan impuesto, a fuercitas generan XML y ¿qué crees, a fuercitas una declaración anual informativa donde yo le diga a la autoridad todos los que metí aquí. ¿Sabes cuál es el problema? Yo voy a ocupar su nombre, su RFC y su cuerpo. Imagínate que yo le diga antes de que cargue el primer bulto, tráeme tu constancia de situación fiscal para poderte emitir el CFDI 4.0. <risa> Bueno, esto es la gran, gran facilidad administrativa que se genera para los coordinados, para personas físicas de actividad empresarial, de poder deducir los pagos de maniobristas, macheteros y operadores. Yo en operadores me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque si tengo un operador trabajando conmigo uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, ¿sabes qué? No me gusta eso del 7.5. Efectivamente, juventino. Imagínate, los de planta quieren darnos la constancia. ¿Sabes por qué no me gusta este asunto de enterar el 7.5%? Porque ya me tocó el caso de un fletero que le echamos la mano, lo aseguramos y aplicamos este beneficio. Oye, como dice la disposición operadores, te vamos a dar chance, aunque te paguemos 20 mil, 30 mil pesos a la semana, porque es lo que gana un chofer más o menos regularmente, de autotransporte, no te vamos a retener lo que diga la tablita. Te vamos a retener solo 7.5%. A ver, señores. Vamos a hacer el cálculo. Imagínate un trabajador que gana veinte mil semanales y yo le retengo siete cinco por ciento al año. Fíjate lo que ganó y fíjate lo que le retuve. ¿Qué crees que pasó? Simple. Pasó de límite. ¿Cuál límite? El límite por el cual se le obliga a presentar la declaración anual, ¿verdad? Que es de cuatrocientos mil pesos. Entonces, por su milloncito, le tocó presentar declaración anual. Y como le tocó presentar declaración anual, ¿qué crees? Le tocó este impuesto al cargo. Y estas eran las retenciones. Cuando yo vi esto, dije, ¿realmente apoyé a ese trabajador con el 7-5? Hubiera sido mejor que cada semana yo le quitara lo que le correspondía, conforme decía la tarifa. Porque si no, imagínate, a la hora del anual, pobrecito, ya se cayó el ingrato, ¿cómo que tengo que pagar eso? Pues pago en parcialidades, <risa> pero tienes que pagarlo. Por eso, aunque suene muy bonito, yo digo, para operadores no lo veo tan bueno, pero para maniobristas que te ayuden un día y jamás te vuelven a ayudar, me parece una buena opción. Cuando vayas a calcular el 7.5. Manéjalo en retenciones de ISR por salarios, porque estos son parte de los salarios. ¿De acuerdo, señores? Tengo que avisarle al SAT, sí, por medio de mi portal y decirle, el año pasado hice estos cálculos. El año pasado. Ah, quiere decir que yo en el 2023 les voy a avisar. Sí, antes de presentar tu informativo. ¿Y tengo que manejar esa relación individualizada que les comenté? Si no hago esto, no deducible. Debo de cumplir con los plazos. Aguas con eso. Algo que a muchos les ha gustado es esta deducción de gastos menores, coordinados y personas físicas con actividad empresarial que son miembros de un coordinado y que dicen, yo puedo deducir hasta el 8%, 8% en gastos menores. Por ejemplo. No me dieron comprobante de estos ocho mil pesos. ¿Puedo deducirlos? Sí. ¿Por qué? Porque estos 2.000 es el 5% de mis ingresos. Menos del 8%. Y lo meto. Lo meto en su liquidación. Y con eso, si es que le voy a calcular impuestos a mis integrantes, les genero un beneficio. ¿De que les retengo menos? Y aquí no ocupé CFDI. Si es que yo estoy calculando impuestos de mis integrantes. Ahora, si el integrante dice yo pago por mi cuenta. Perfecto. Oye, acuérdate que puedes meter. Hasta 8% de gastos menores deducibles. Para que pagues menos. Te estoy diciendo. Te lo estoy advirtiendo para que a la hora que hagas tu cálculo. No se te olvide meter los gastos menores. ¿Los gastos menores en qué consisten? Bueno, los que hemos recibido cuentas de los transportistas, pues hemos recibido de todo, ¿verdad? Hospedaje, alimentación, pago de talacha, que me paró el federal y me pidió para el café, que se ponchó una llanta, que salieron unos birlos, que le cambió una manguera. ¿Cuántas cosas pueden llegar a pasar en el transporte? Todo ese tipo de gastos son gastos menores de los cuales no va a haber XML, pero yo los puedo meter deducibles. Y a la hora del cálculo individual de esta persona física que actividad empresarial o cuando el coordinado le haga el cálculo y puede meterlo como deducible sin ningún problema. Nada más tiene una gran limitación. ¿Cuál es esa limitación? Imagínate. Si el cálculo fuera así. Treinta mil de ingresos, veinticinco mil de combustibles, tres mil de comisiones. Dos mil cien de gastos de viaje, pero en facilidades administrativas. Y yo le digo al transportista, utilidad cero. Ah, caray, oye, la matemática no me da. <ríe> ¿Qué crees? La disposición de los gastos de viaje. Me prohíbe que tengas números rojos. Entonces no puedo hacerte un cálculo y decirte, números rojos, tres, una pérdida. Mm -mm. Cero. Cero. 30 mil de ingresos, 30 mil de gastos. Oye, pero son 2.100. Sí, pero ¿qué crees? Nada más voy a meter 2.000. Aunque tenga comprobante de 2.100, aunque tengas de 3.000, no te voy a meter más del 8% y no te voy a meter más de los 30 mil de ingresos que tienes. Están limitados, están topados esa cantidad. Exactamente, Lucila. Cuando hablamos de los comprobantes simplificados de los gastos menores, hablamos de un comprobante simplificado. ¿Cómo es un comprobante simplificado, Lucila? Nombre, RFC, lugar y fecha de expedición del emisor y de mío, del transportista. No se ocupa. ¿No se ocupa? No. Nada más se ocupa que diga descripción importe. Nada más. Descripción, importe, lugar y fecha expedición, los datos del emisor. Punto. Y eso puede ser una hoja de remisión, una nota, un ticket, muchísimos documentos, Lucila. Claro, deben de ser gastos relacionados, ¿verdad? No puede ser cualquier tipo de gastos. Hablamos de gastos relacionados con la prestación del servicio de autotransporte. Oye, ¿pagué combustibles en efectivo? Aquí no entra nada de combustibles. Nada de combustibles. Claro, también los sí le pueden hacer preimpresos. Pero repito, nada de combustibles. Todo lo demás que esté relacionado con la actividad de autotransporte. Pero olvídate, olvídate de los combustibles. Ahí no entra. Cuando yo haga mi declaración, ¿debo de manejarlos dónde? ¿En la cuenta de mantenimientos? ¿En la cuenta de gastos de viaje? ¿En dónde? Bueno, si estamos diciendo que son gastos menores, no hay un XML. Entonces, en mis declaraciones, los voy a anotar en un campo que se llama Facilidades Administrativas y Estímulos Deducibles. En ese campo los voy a poner. El gasto debe de estar efectivamente erogado, por eso te decía, imagínate que te toca parchar una morena, pues obviamente tienes que sacarla y tener una notita, un ticket y con eso. La erogación debes de registrarla en contabilidad. Ah, por ejemplo, en las liquidaciones. Pero cuando todo parecía tan hermoso, ¿qué crees? No es de a gratis este beneficio. No es de gratis, no. te va a costar un impuesto. ¿Cuánto deduces? Dos mil por dieciséis por ah, Oye, para poder deducir dos mil de notas, ¿tengo que pagar trescientos veinte? Sí. Oye, está muy raro esto, ¿no? Pues sí, así dice la autoridad. De castigo, como estás pidiendo notas y seguramente es de algún desgraciado que está evadiendo impuestos, tú Tú, que si estás pudiendo deducir algo, me vas a pagar, pues el impuesto que aquel desgraciado no me está pagando. 16%. Oye, ¿realmente es un beneficio? Mira, sí lo es y ya más adelante te voy a decir por qué. En realidad, este impuesto le podemos restar el estímulo, Jeps. El estímulo IEPS, buf, es muchísimo el IEPS que pagas en combustibles. Y si lo restas de aquí, el efecto no es que no pagues nada. Por eso muchísima gente sigue aplicando esto, de los comprobantes menores. Pero de a llevar el registro contable de la operación, las cantidades, tener documentación comprobatoria y pagar 16%. de a fuercitas. El impuesto anual, pues obviamente será, <coughs> alguien me decía, ¿Y ese 16% qué es? Pues es ISR. Pero es ISR acreditable ¿Contra qué? Contra nada. Ese 16% no es acreditable, no se resta de nada, no es un gasto deducible. Uh -uh. Nada. <coughs> ¿No, Lucila? No, nada que ver. ¿Yo debo de presentar declaraciones provisionales mensuales? Sí, y ahí voy a poder meter esa deducción, y ahí voy a pagar el 16% de la deducción de gastos menores. En cada declaración mensual. Los combustibles, ¿qué es nos han generado dolor de cabeza este año? ¿Por qué? A ver, señores, ¿cuántos de ustedes están cumpliendo cabalmente con lo que dice el 27? Me explico, cada vez que compran combustibles, ¿están revisando que en el texto del XML venga esto? ¿Su permiso de la ley de hidrocarburos? Si ¿Sí han revisado que su factura XML de combustibles tenga eso? ¿El permiso de la ley de los carburos? Si no lo tiene, y ojo, dice el comprobante fiscal, es decir, el XML, no en la representación impresa, en el XML. Es requisito de deducción, señores. Si en el XML del combustible no viene ese permiso... ¿Va a ser deducible? No. No deducible. Por no cumplir con los requisitos del 29 de fracción tercera Pues, juventino, ¿qué crees? Hay que revisarlos. Porque si te encuentras una factura que no tenga eso, no deducible. Así de simple. Es requisito de deducción. Oye, pero lo pagué con tarjeta, me dieron la factura. Ahí dice que también en el comprobante, debe constar la información del permiso. Debe constar. Ahí debe aparecer. Ok, ese permiso... Ok. Dame un minuto. Por aquí tengo una faturita... Esas que me mandan seguido. Esta es una factura. De combustibles. ¿Ok? Este es el XML. ahí está el permiso PL4617XS 2015-802-815 revisen sus XML señores todos deben de tener esto todas dicen esto este es el año en que recibieron el permiso Todas dicen esto. De aquí para acá unas son diferentes a otras. Pero todas dicen esto. Y el año. Esa es una buena pregunta. Acuérdate que estamos hablando de un permiso de la ley de hidrocarburos. Bueno, vamos a buscar... Tome nota de esta página. Así se llama. Comisión Reguladora de Energía. Gov. Mx, diagonal permiso, diagonal index, HTML. Ahí están todas. Aquí dijimos que la empresa se llama Multiservicio Express Tamacua. ¡Tarán! Ahí está. Ahí aparece. ¿Si ¿Sí ven cómo dice? Está la resolución. Aquí dice dónde está. PL 4617 EXPEX 2015. Ahí está. El IEPS pagado. Bueno, ahorita vamos a entrar a estímulos fiscales, Lucila. Aguántame tantito. Um, ahorita te digo, Julio, cómo se calcula. Vamos a ir para allá. Ahorita vamos. Ahorita todavía estamos en facilidades administrativas. Ahorita brincamos estímulos. Bueno, así es el, el permiso, Irais. Así es como debe de venir. En el XML. Y aquí es cuando lo validas. Ahí lo validas. Ok, gracias. No, nada. ¿Qué pasa si por alguna extraña razón voy pago y el desgraciado que tiene los lectores de la tarjeta no está. Pero yo pido factura. Perfecto. ¿Puedo deducirla? Bueno, si hablamos de un transportista de carga federal o de pasajeros, ya sea coordinado actividad empresarial, puede deducir combustibles pagados en efectivo, sí. ¿Hasta qué monto? Bueno, ya te dije, requisito Debes tener el XML. Segundo requisito, lo que acabamos de ver, validar que la gasolinera tenga en el XML su número de permiso y validar que el permiso esté vigente. ¿Ok? Siguiente requisito, haz tu cálculo. Oye, en estos 68 mil de combustibles, todos tienen XML pero fueron 60 mil pagados con transferencia y 8 mil en efectivo. A la hora del cálculo, ¿todos serán deducibles? Ah, pues mira. Estoy haciendo un cálculo, tomando consideración que este sea el 100%. Y de mi total erogaciones, olvídate del IVA, aquí hablamos de cantidades antes de IVA, de mis gastos de combustible, pagué con transferencia 88%. Y en efectivo, el 11.76. ¿Qué crees? Todo deducible. Oye, pero lo pagué en efectivo. No importa. Todo es deducible. Escenario 2. De los 68, pagué 40 mil con transferencia y 28 mil en efectivo. ¿Cuánto es deducible? Solamente lo pagado con transferencia. Aquí todo. Aquí solamente lo transferencia. Oye, ¿no hay manera que nada más pueda deducir el 15%? No. La regla dice, si es menos del 15%, todo es deducible. Si es más del 15%, nada es deducible. O sí, o no es deducible. No se vale que una parte sí y otra parte no. O lo es todo, o lo es nada. Así se calcula este beneficio de facilidades administrativas por reducción de combustibles. Los, bueno, ya les comentaba de los coordinados, ¿cómo debe de ser el XML retenciones que yo le haga a mis integrantes? ¿Qué debe de tener? El nombre del integrante, su RPC, su CUR, la descripción de los, de los datos que debe de tener. Esto viene en reglas de facilidades administrativas, ya unas láminas anteriores ya se los había puesto, pero es facilidad administrativa el manejarlo así. Yo voy a hablar ahorita de estímulos fiscales, pero ¿qué crees? Cuando vemos el artículo 16 de Ley de Ingresos, nos dice que todos los estímulos se aplican únicamente en la declaración anual. Yo, cuando vi eso, me pareció injusto, porque decía, oye, yo todo el año pago impuestos, no nada más en la anual. Y gracias a las facilidades administrativas, nos dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Aunque Ley de Ingresos diga, que el estímulo YEPS, el estímulo autopistas, se aplique en la anual, en las facilidades administrativas nos dicen, puedes meterlo cada declaración mensual. Efectivamente, Lucila, porque como te dije, combustibles no, no se puede meter en gastos menores. Primero, ¿por qué? Porque combustibles todo ocupa XML. Si no pides XML, es no deducible. Punto. Ahí no hay más opciones. Pedí XML, pero paga en efectivo. Hay una manera de recuperarlo.